Nosotros somos, somos uno con ese campo de Chi de la bella tierra. Ahora sentimos que el campo de Chi de la tierra, se funde con la galaxia, con nuestra galaxia. Y nos imaginamos que somos el centro de la galaxia, del chi de la galaxia. Todo es chi puro. Todo es chi puro. Pure, infinite. Chi puro e infinite. Now feel we are the center of the infinite universe. Sentimos que somos infinite, el centro original. de el Universo infinito del infinito. Junjuanchi original. Empty, puro, vacío, clear, claro. Clear, clean, claro y silent, limpio, silencioso. Silent, silencioso. Chi field. Ahora nuestro campo de chi is the infinite universe chi field. Es un campo de chi infinito y universal chi, pure chi. Is pure in our little earth chi. El Chi universal purifica a nuestro campo de Chi pequeño de la Tierra. Nuestro pequeño campo de Chi de la Tierra es rodeado del inmenso campo de Chi universal. Para el universo es muy fácil purificar nuestra casa de la tierra, purifica rápidamente y sana a nuestra tierra, sanando a nuestra familia. Sanándonos a nosotros mismos, abrimos el corazón y la mente, sentimos, confiamos en el poder del universo, confiamos en el poder de nuestra conciencia. Nosotros atraemos ese milagroso campo universal para nosotros, para nuestra familia, para todo el mundo. Okay. Just now I used only the consciousness to activate. Vamos a usar solo la conciencia para activar Ahora nuestro campo de chi. use my the chi field. voy a dirigir con mi voz el campo de chi. Esta time when you feel the chi, the chance connect with which part you want to cuando sientes el chi, conecta tu corazón con el chi y todo se transforma y se transforma toda la familia, los miembros de la familia. Ahora nos relajamos y sentimos que somos chi, jugando en el campo de chi más y más relajados, cuanto más relajados estamos, más reunimos chi. Ahora nos enfocamos en lo que queremos sanar, en el estado de vacío pero no vacío, Penetramos y sentimos el chi universal penetrando, transparente. El chi puro es como luz, es como luz y va a través. Observando el interior, escuchando el interior, brillando, brillante y transparente, sonriendo, sentimos el chi de los órganos sonriéndonos, alegres. Penetrando, y el chi puro penetra continuamente, brillando como luz. Como la luz de un cristal transparente, bella, agradable, agradable. Sentimos la sensación cambiándolo cambiándolo todo a salud, cambiándolo, cambiando, cambiando todo. Imagínate un estado bueno y saludable. Bien, relajamos. Muy bien, nuestro campo de chi es muy fuerte y eficaz. Sí. Creo que muchos de nosotros realmente hemos reunido bien el chi, nuestro campo de chi es muy fuerte. El campo de chi es muy fuerte ejemplo, y eficaz. Cuando estamos juntos, reunidos y concentrados, el efecto se hace cada vez más y más potente porque estamos conectados siendo uno. todos nosotros trabajando juntos, nuestras conciencias juntas, creando un efecto saludable y milagroso, saludándonos, sanándonos a nosotros mismos, a nuestra familia, sanándolo todo. Ahora, nos elevamos desde Pai Hui elevamos Pai Hui y nos ponemos de pie pies juntos y mantenemos podemos mantenerlos juntos o separados al ancho de los hombros relajamos nuestras rodillas, nuestros pies y nuestra espalda baja, sentimos todo el cuerpo elevando Pai Hui, hui yin, cerrado y hacia arriba, guiados por Pai Hui, Balanceamos el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, moviendo el cuerpo, sintiendo la relajación total, estamos jugando con el Chi, disfrutando todo el cuerpo de Chi, movemos muy relajadamente, Cuanto más relajados estamos, más chi recibimos. Muy bien, sentimos el chi moviéndose en el interior. Sentimos nuestros hombros, brazos, codos, muñecas, manos. Dedos todos de chi. Todo es un cuerpo de chi. Ahora elevamos las manos frente al abdomen, sosteniendo una bola de chi. Sentimos la ola de chi entre las manos, conectados con el chi de los riñones. Y vamos a hacer, abrir y cerrar alrededor de los riñones para fortalecernos, para, en los riñones para fortalecernos y mejorar nuestro sistema inmune. Sentimos que el movimiento del chi guía las manos, relajados y relajándonos, abrimos hacia el infinito, cerramos hacia los riñones. abrimos, I, I, abrir, cerrar, close, close, I, I, abrir hacia lo infinito y puro, cerramos. Oh. I, I, I oh. oh. hacia los riñones I, ah, abrir Ceva abrir cay. Okay. Continuamos por nosotros mismos disfrutando el chi. Siente tu propio chi en el universo. No usamos la fuerza. Sentimos que el chi flota en el cuerpo, fluyendo libremente. Al cerrar, sentimos el chi profundamente en los riñones. Open, the infinite, Cuando abrimos, pure, sentimos infinite. lo infinito, puro, el vacío, la vacuidad. We are clear. We are pure. Nosotros somos claros, somos puros, estamos limpios. Somos chi, transparente, cristalino. Despacio abrimos, cae, sintiendo el silencio. Se va y sentimos profundo el interior de los riñones. A los riñones. Uh, uh, oh, Cerrado. Sostenemos la bola you de chi. Move the chi ball from body upward a bit to Yeah. Lo movemos yeah, hacia Hunyuan, el palacio Junyuan, para fortalecer el chi en el palacio Junyuan, por Juan, detrás del estómago, Juan, dentro y alrededor del páncreas. Abrir, jai, cerrar. Abrir, Hacia ah, sí, el infinito. Puro. Cerramos. Al centro del Palacio Hun Yuan En lo profundo del abdomen alto. Caen. Oh. Uh, silencio absoluto silencio oh, profundo en el centro de Hunyuan el palacio, el centro de los órganos internos y desde ahí abrimos. Se ra, ho, cai, Cerra. abrir Abre. Disfruta por ti mismo. Muy relajando, jugando con tu propio chi y el campo de chi fortaleciendo el chi interno siente Bella y propia cara en el movimiento de Chi, el Chi lidera y guía el movimiento. Nosotros somos cuerpos de Chi. Relajándonos y concentrándonos, concentrándonos en el chi y en el cambio. Sintiendo que el chi se está moviendo y cambiando el interior, mejorando, disfrutando. Muy bien, muchos realmente estamos sintiendo el chi flotante, el interior se abre de forma automática, muy relajado. espacio abrimos, cae hacia lo infinito, hacia lo puro. Cerramos profundamente en el interior, sintiendo cae, abrir. Claro y limpio. Oh, cerrar. Concentrar. Transparente. Cerrar. Abrir. Ahora sentimos nuestro pecho, el interior, sentimos el chi de los pulmones y el corazón. Sentimos el pecho abriéndose el chi de nuestro pecho hacia el espacio infinito, cerrar. Sentimos. El cielo azul en el interior del pecho Hay abrir Cerrar. abrir Sentimos la pureza, oh, la uniformidad, cerramos, abrir, oh, cae oh, hacia oh, el infinito, silent, silencioso, oh, cerrar, transparente. transparente Penetrando. I... I... Oh. Abrimos el pecho hacia el bello cielo azul bello oh. Ay. es infinito oh. penetra Disfruta por ti mismo, abrimos el pecho, sentimos, nos sentimos alegres y relajados, sentimos el poder, confiamos en el interior. Sentimos pacífico. Is so Siente que esa luz es muy hermosa. Despacio abrimos, cae, bello, oh. penetrando. Cae. concentramos. La bola de chi se funde con los órganos totalmente saludables, totalmente agradables, vacíos, más no vacío. Es el estado de la energía, es el estado del chi. Y penetra profundamente, brillando con esa luz transparente. Abrir. Cai, oh, siente. El chi de los órganos, penetrando profundamente a los órganos, abriendo, cerrando, penetrando hermosa. Transformando. Siente el poder milagroso del universo infinito. penetrando en el interior de cada órgano y el infinito poder transformando súbitamente el poder transformando en completamente saludable. El poder está ahora en el interior, transformando, transformando, cambiando. Ay, ese poder infinito se va cambiando en belleza, todo se vuelve hermoso. Ay. Ay. Ay. Sostenemos la bola de Chi profundamente conectando en el interior, nutriendo de Chi en el interior. Y ahora vamos a rotar en el sentido antihorario. Una. En el interior cada órgano hermoso se está transformando. Se está transformando muy rápido. Dos, tres. Cuatro. Cinco, transformándose. 6, 7, 8, ahora en sentido horario, one, uno siente, siente el chi guiando el movimiento, 2, Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9. Siente como el chi se continúa moviendo y transformando el interior de forma muy agradable, bella, transparente. Sentimos que el chi fluye muy bien en el interior. Chi fluye bien. Ton en chino. Vamos a decir ton tres veces y sentimos cómo el chi va cambiando y moviéndose. Inspira. Tung". inspiramos ah. inspiramos ah. el movimiento del chi relajamos las manos las manos conectan con el chi universal y se abren y se elevan en el campo de chi flotando hacia arriba por encima de la cabeza Sentimos el chi universal penetrando y fluyendo a través de todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies, en el medio del cuerpo a todos los órganos, Relajamos y vertemos el chi. Pasamos la cabeza, la cara. Pasamos el interior del cuerpo, sistema respiratorio, pulmones, corazón, abdomen, todos los órganos, hasta los pies. Sentimos el campo de chi infinito, elevamos las manos flotando hacia arriba, flotando hacia arriba, por encima de la cabeza, sentimos ese chipuro como una luz, inspiramos y decimos tú, Convirtiendo oh, el chi. Oh. Sentimos la abundancia de chi fluyendo en el interior, en el vasto vacío. Los brazos de chi flotan hacia arriba, por encima de la cabeza y se funde con el chi puro del universo. Sentimos ese chi puro y transparente. Inspiramos, Silencio, siente la belleza del movimiento de chi en el interior, disfruta de tu cuerpo de chi. Sentimos ese cambio saludable. Nuestra información es saludable. Nuestra conciencia es saludable. Nuestro chi es saludable. Nuestro cuerpo y funciones del cuerpo son saludables. Somos completamente saludables. Estamos completamente saludables. Nos sentimos a gusto. Los pies, juntamos los pies. Y vamos a traer el Chi hacia el interior del tien inferior, cubriéndolas el ombligo con las manos, nutrimos el Chi. Sentimos a nuestros amigos, ya a todos los integrantes de la familia, todos son de chi puro, todos estamos sanos, todos estamos alegres, toda nuestra vida es pura, clara y limpia. Nosotros estamos bendecidos por el universo infinito, estamos a salvo. Nosotros somos poderosos, poderosos, poderosos. Manteniendo este estado puro, relajamos los brazos a los lados y abrimos despacio los ojos, bien. Ahora vamos a continuar con otro profesor. Nos sentamos con la espalda derecha. Relajamos todo el cuerpo. Empuja un poquito Migmen hacia el frente si está sentado. Eleva Hui Yin y ciérralo. Y eleva pae hui. De espacio cerramos los ojos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos los ojos. Relajamos la mente. Relajamos todo el cuerpo. La cabeza en el cielo. Los pies en la tierra. El cuerpo relajado. La mente se expande hacia afuera. Sé respetuoso. Serenidad por dentro. La mente clara. apariencia humilde. El pensamiento se aquieta. La mente se expande en el inmenso vacío, iluminando profundamente el interior. Todo el cuerpo armonizado con el Chi. Todo el cuerpo en armonía con el Chi. Despacio subimos las manos frente al abdomen, sentimos el espacio entre las manos. huecamos las axilas. Relajamos la mente. La mente está clara. Sentimos profundamente el vacío. Solo siente vacío. Abrimos. Despacio. Cerramos. Abrimos uniformemente y despacio. Cerramos. Cay, abrir. Cerramos. Hi. Oh. cerramos despacio y uniformemente Ay, abrí. Oh. Yeah. Continuamente. Relaja, abrimos. Relaja la mente. La mente es muy pura. Muy clara. Siente profundamente vacío. Abrir. Despacio y uniformemente. Cerramos. Ay. Ah. OM um. um. Oh uh... Fino, muy puro, vacío. Relajamos la mente. Relajamos todo el cuerpo, lo sentimos vacío, sentimos una profundidad vacía, muy pura. muy clara abrir cerrar Ay. oh oh I Uh, Abrimos los brazos y traemos el Chi hacia atrás, traemos el Chi hacia la espalda. Hacia el interior del abdomen, poniendo las manos sobre tu chi. Relajamos la mente, muy pura, muy clara. Sentimos todo el cuerpo. Aquí. Vacío. Aquí. Vacío. Cerramos hui yin, y lo subimos hacia migmen. Sentimos el tan tien inferior, vacío, muy puro, muy claro. Vacío. Nos nutrimos del vacío. Nos nutrimos de chi. Abrimos las manos y despacio Slowly. abrimos los ojos, Slowly. despacio, despacio.